Muy buenas tardes amigos del Perú a una de la tarde con diez minutos, una de la tarde con diez minutos el día de hoy, 27 de, de abril del 2023 en el Perú. Eh, estamos a una de la tarde con diez minutos y en Europa, 8 de la noche con diez minutos. El día de hoy, nuevamente agradecer a todos los seguidores de Todo Cambia Noticias que se emite a través de de diversas plataformas que nos permiten ingresar a sus hogares para poder llevarles con los protagonistas de los hechos, con los actores sociales y políticos que están en pie de luchar a través de diversas formas de ejercer estas medidas de protesta en contra de la dictadura que está imperando en el Perú. Eh, vamos a conversar el día de hoy con el presidente de la CUNAR, el señor Santos Saavedra, quien ya se encuentra con nosotros en Todo Cambia. Retornamos dentro de breves segundos, una vez que hayamos finalizado la presentación de Todo Cambia Noticias. Señalamos que en el Perú estamos ante una dictadura eh, y al frente de esta está en claro contubernio el Ejecutivo el Legislativo, se suma a ello otros poderes fácticos y también poderes que existen en nuestra patria, como es el sistema judicial y los medios de comunicación que responden a una clase eh, dominante, a una clase social eh, que está tan alejada de los eh, de las exigencias, de los reclamos de los miles y miles de ciudadanos de a pie. Eh, obviamente, que si bien es cierto, la defensa y la parte jurídica es importante en un escenario como este, la postura de los diversos eh, hombres en leyes es necesario hacerlas conocer en estamentos internacionales pero también es necesario saber cómo se está organizando la población en los diversos en las diversas circunscripciones territoriales cómo van las protestas teniendo en cuenta de que a partir del 7 de diciembre para adelante Dino Voluarte eh, y Alberto Tarola no solamente han masacrado a Miles y miles de peruanos, si no tienen en su haber más de 70 muertos. De esto y de estos temas vamos a conversar con Santos Saavedra, presidente de la CURNAL. Adelante y bienvenido a Todo Cambia, señor Santos Saavedra. Buenas noches, Buenas noches a toda tu audiencia. Eh, saludar desde el pueblo peruano, especialmente de nuestra central rondera. Y como siempre agradecidos por abrirnos esta ventana informativa para poder este, poner nuestros puntos de vista e informar referente a los últimos acontecimientos, cómo se viene el desenvolvimiento, la política en nuestro país y también este el actuar de los propios movimientos sociales. Efectivamente, bueno, eh, estamos acá para poder este, establecer esta, este diálogo y a disposición de las preguntas. Gracias, señor Santos Saavedra, quien es dirigente de la CUNAR de Los Ronderos. Eh, en primer lugar, eh, díganos cómo va la dirigencia de la CUNAR, quienes están al frente de esta importante organización eh, social, organización de ciudadanos al interior de nuestra patria, quienes la presiden, ¿Y cuáles son sus estamentos de dirección, señor Santos Saavedra? Bueno, aquí nos hemos organizado también de acuerdo al mapa político, ¿no? A la política, cómo está este estructurado el, el territorio nacional. Las rondas campesinas son organizaciones de carácter territorial que están agrupadas en, eh, en caseríos, centros poblados, comunidades campesinas, comunidades nativas. Y en el ámbito de distritos es, es, existen las autoridades del nivel de representación distrital que agrupan a todas las rondas de un distrito. Y los distritos eh, eh, vienen a formar parte de una central provincial. ¿no? Eh, ahí es la centralidad de las rondas de todos los distritos. Y estas provincias vienen a ser parte de la centralidad de la central regional regional de rondas campesinas. En el Perú tenemos 24 regiones anteriormente conocidos como departamentos. Entonces, y luego tenemos ya la central eh, única nacional de las rondas campesinas del Perú. Las rondas campesinas de y centros poblados se eligen por un periodo de un año, como mínimo, un máximo de dos años. Los comités distritales provinciales tienen un periodo de duración de dos años, a partir de su elección, de acuerdo como estipula el Estatuto de las Rondas Campesinas. Los comités regionales y nacional, en este caso la Central Nacional, un periodo de tres años. Entonces, a la actualidad, eh, mi persona ha sido electo el, el 4 de diciembre del año 2021. Entonces, todavía tenemos hasta el 2024 de diciembre... Eh, a frente a la organización de la Central Rondera del Perú, junto con otros compañeros y compañeras que son de las regiones. Todos son, venimos de las regiones. Entonces, eso, y tenemos la responsabilidad de ser los voceros políticos de nuestra organización y de llevar en adelante la marcha institucional de nuestra organización. Y tenemos cuatro asambleas ordinarias anual, inclusive mañana, se inicia la gran asamblea ordinaria hasta el día 29, que será la capital del país, es decir, es la ciudad de Lima. En estos momentos ya vienen llegando las, los dirigentes desde las regiones para participar de nuestra asamblea general, que debería hacerse en el mes de, de marzo, sin embargo, por razones que es, es, todavía seguimos siendo azotados por eh, las lluvias extensas que dañaron las carreteras, hubo inundaciones, hay bastante todavía damnificados en este momento, no fue posible, entonces se pospuso para este mes y hoy sí o sí se realiza a partir del día de mañana, un evento totalmente que se hace después del estallido de la um, social y tras la instalación de esta dictadura cívico-militar, que nos permitirá a profundidad analizar lo que pasó, lo que pasa y cuál fue nuestro rol activo eh, dentro de, de este proceso de lucha y sentar las, las bases para desarrollar los próximos meses que nos toca, pero también vamos a abordar sobre eh, el tema orgánico de nuestra organización Ronderil, porque el Perú es muy mega diverso, también las propias rondas eh, se desarrollan dentro de sus propias características culturales. Y este eh, haremos también el lanzamiento de nuestro segundo Congreso Nacional Estatutario, que siempre las rondas nos regimos por normas internas, por nuestros estatutos, reglamentos y que tienen que estar siempre actualizados, no porque hay nuevos elementos que incorporar, nuevas demandas, nuevas agendas, y tiene que estar en teoría escrito y con obligación de cumplimiento. Que, que eso guía la marcha institucional para tener una unidad en el programa, en la acción. Y este, terminaremos con la aprobación de nuestra plataforma de lucha, que marca tanto para el, el tema de la, de la gestión, la implementación de nuestra institución Ronderil, pero también esencialmente nuestras demandas políticas que tenemos ante eh, en, esta, en este momento y ante... Eh, el Estado Nacional, dado que las rondas campesinas tienen interlocución con el Estado, con las diferentes instituciones, llámese Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, Congreso, Ejecutivo, pero claro, ahora está in, interrumpido por la dictadura, a la cual no existe ningún tipo de comunicación, no porque no se reconoce la legitimidad de estos poderes de facto. Entonces, eh, estamos en ese momento a nivel institucional y que en verdad eh, reencontrarnos después de meses con los compañeros de forma orgánica eh, es una cosa también relevante para nosotros y para la expectativa de otros eh, sectores, ¿no? ¿Qué cosa vamos a sacar, qué cosa vamos a debatir en este encuentro nacional de las rondas campesinas que inicia en las próximas horas? Interesante lo que nos acaba de señalar el señor Santos Saavedra, quien es presidente de la Central Única de Rondas Vecinas. Eso es lo que significa lacunar. Y qué bien que nos aclare, porque habían muchas dudas de parte de nuestros seguidores que nos estaban llamando porque eh, se señalaba que eh, no tenían claro quién era yo como cada que tiempo se eh, daba esta, este, nuevo, este proceso en el que se elegían a las autoridades de la CUNAR. Y bueno, ya saben ustedes de que el señor Santos Saavedra estará al frente de esta presidencia hasta el año 24. Y ahora nosotros los peruanos, no solamente en el exterior sino en nuestra patria, siempre se ha ligado a las rondas campesinas con el impartir justicia. Y también eh, acaba de señalar de que están en un, estamos en un momento crítico y en el que hay que tomar posición política. Qué bien que lo diga usted, señor Santos Saavedra, porque le comento, hay muchos actores sociales en diversos lugares que tratan de mandar un mensaje un tanto confuso señalando de que el hacer una manifestación o el estar en algún tipo, o sentando posición, no tiene nada que ver con lo político. Nosotros están haciendo política, pero ese, ese, ese criterio de negacionismo a hacer política, ¿no? Y qué bien que las rondas campesinas digan, solamente estamos ligados a, al impartir justicia sino al sentar posición en un momento crítico por el que atraviesa nuestra patria. Saludamos esa su postura y en, ese or en esa orden de cosas, en ese orden um, de propuestas que usted ha señalado, es que la plataforma de lucha que van a discutir en esta asamblea que ustedes van a iniciar el día de mañana es la unidad eh, en la acción frente a una dictadura que vemos que no se sabe quién es la cabeza, Dina Boluarte, Alberto Tarola, quienes juegan en paz. ¿Cuáles son específicamente las demandas políticas de la Cunal que se van a discutir, plantear en este evento que usted ha dado a conocer? Sí, interesante este, lo que acabas de señalar sobre la postura ambigua de algunas organizaciones y algunos dirigentes que se han dejado carcomir el cerebro con los propios grupos conservadores de derecha que le han dicho a los movimientos sociales. Ustedes no se metan en los asuntos políticos del país. Ustedes solamente vengan situaciones reivindicativas, solamente sirven para hacer una marcha, una protesta. A lo muchos, quejense nomás, pero no hagan propuestas. Eso no va con nosotros. Las rondas campesinas casi ya tenemos medio siglo de existencia y aprendimos de que todos los problemas de un país son políticos. Eh, y de hecho, si son políticos, hay que hacer política. Hay que participar. No estamos ya solo para poner los muertos, solo para tomar carreteras y lo demás que se encarguen la gente delincuencial. Porque nosotros estamos incómodos acá, porque los que nos gobiernan son delincuentes. Estamos viendo día y noche de cómo la delincuencia campea en las instituciones del Estado. Personajes con totalmente oscuros eh, eh, eh, condiciones para representar en cualquier poder del Estado, incluido la Fiscalía de la Nación en este momento. Entonces, eh, y tenemos que emplazarlo, tenemos que denunciarlo, pero hay que crear las alternativas. La ronda no se queda eh, solamente de Cuando hemos tenido el problema de la inseguridad en el país y que sigue siendo un problema que ahorita la dictadura y sus aliados no saben qué hacer, ¿No? Dicen que hay que armar a los serenazgos, hay que sacar el ejército, que hay que pagarle más billete a la policía, en fin, no saben qué hacerse. no Pero nosotros, aprendiendo de nuestra sabiduría a nuestra fuerza, a nuestra colectividad andina, aprendimos que la inseguridad sí se puede combatir. Y se puede combatir en la medida que hay que tomar acción unitaria. Las rondas campesinas en los campos rurales donde existen las rondas, si usted a saber que no existe delincuencia. La delincuencia pasó a la historia. Absolutamente seguro. Usted nadie le puede asaltar. Nadie le puede robar. No, porque allí ya se hizo costumbre el respeto a los bienes ajenos. Se hizo costumbre el respeto a las personas bajo los valores y principios. Que eso se ha acentuado a través de todo el proceso de desarrollo de las rondas. Que no solamente es la autoprotección colectiva como una parte preventiva, sino pasando al ejercicio de la administración de justicia, que ese es muy precario en el lado estatal, en el asunto peruano. Aquí si le coge al delincuente, inmediatamente el fiscal le da libertad, el juez le da libertad y nuevamente está libremente en la calle. Entonces, eso no pasa con las rondas. Las rondas campesinas tenemos un sistema de reeducación, de formación, de recuperación de la persona y ha sido efectividad. Y hemos ido evolucionando, avanzando en el tiempo. Por eso las rondas campesinas administramos justicia. Podemos detener, intervenir, eh, este, investigar y sentenciar. Tan igual, equiparado como si fuera la justicia ordinaria. Pero váyase a ver, los resultados y los frutos son totalmente diferentes. Mientras en el lado estatal, pues no, no se ve con seriedad, con rapidez... Y no se ve una efectividad en las, en las sentencias, pero en el cambio, en el aspecto ronderil, eso sí procede. Entonces, eh, las demandas de las rondas campesinas, que además estamos ligados, nosotros somos agricultores, ligados a la producción de las chacras, a sembrar, a criar animales para nuestra sobrevivencia, eh, nuestra subsistencia. Entonces, las demandas son muchísimas. Las demandas siguen siendo, por ejemplo, el tema de la atención al agro. En la pequeña agricultura, la agricultura familiar en el Perú está abandonada, sigue siendo abandonada porque se ha dado bastante prioridad a la a agricultura de la agroindustria que, está, que son los grandes propietarios, los grupos de, de las corporaciones que ahora tienen el control del mercado de alimentos, importación, exportación. Entonces, y, pero la, las, el tema agrario está en, en su abandono, o sea, no tiene valor ni nada, no hay asistencia, técnica, no hay crédito, entonces creo que en ese sentido nosotros también las rondas asumimos una de nuestras demandas, por ejemplo, como que se haga realidad una segunda reforma agraria, ¿no? Que está en pendiente, que, que se fue interrumpido tal vez en, en este momento por nuestra dictadura y los intereses de los grupos económicos que no quieren esto que, que se toque. Eh, eh, por otro lado, la demanda también sobre este la la representación política en el Estado. El Perú es uno de los países que de, no tiene eh, asientos reservados su representación política de los pueblos originarios. El 2017 tuvimos un censo nacional para ver cuánta población indígena hay en el Perú. 26% arrojó de población indígena y 4% de afroperuanos. Vendría a ser un 30%. La pregunta es si este 30% tiene realmente asiento político, tiene su voz política en las instituciones del Estado, la respuesta es no, no tiene representación parlamentaria, no, y por eso es que se hace muy difícil poder conseguir leyes y normas que vayan a proteger a los pueblos originarios o vayamos a conquistar derechos. Entonces, aún más con esta dictadura se, se complica la situación porque se ha silenciado la voz a la posibilidad de, de que por primera vez hemos tenido un presidente campesino, no, pero ya sabemos de todo el, el, el plan macabro que hicieron, que lo llevaron hasta rinconarlo en un penal y lo tienen hasta el día de hoy y arresto muerte a quien protestara frente a ese abuso. También tenemos en la agenda, nosotros tenemos como cinco proyectos de ley que están ya más de dos años en, en el Parlamento. Por ejemplo, tenemos que, que estamos reclamando una ley de coordinación entre sistemas de justicia porque todavía persiste hasta el día de hoy es la criminalización del sistema judicial contra el sistema originario de justicia indígena en el perú criminalizar por las funciones jurisdiccionales y como pretexto es de que no hay una ley que establezca las formas de coordinación es decir para ver las competencias entre ambos sistemas de justicia entonces ese proyecto está ahí Puesto. Otro también pedimos la amnistía, una amnistía general para todos los líderes indígenas criminalizados desde el 2001 hacia adelante por todos los gobiernos de turno, empresas, entre otros, que han hecho pues de violar derechos fundamentales hacia los liderazgos de los pueblos donde hay defensa de los territorios frente a la industria extractiva, que en nuestro Perú es muy fuerte, muy alto todavía este tipo de conflictos y que los pueblos nosotros inmediatamente somos criminalizados, perseguidos por el Poder Judicial, con una serie de argumentos que ya no tienen eh, sustentabilidad en estos tiempos. Por otro lado, estamos también en la búsqueda de potenciar a que las rondas campesinas también tengan eh, todos sus niveles orgánicos, tengan el derecho de una inscripción registral. No, porque eh, todavía la ley es muy corta el reconocimiento. Ojo que las rondas campesinas se consiguió su reconocimiento constitucional en el año 1986, luego en el 93 y en el 2003, que se ha ido consiguiendo marcos normativos de protección hacia las rondas campesinas. Sin embargo, sigue siendo todavía un vacío. Entonces, también para tener nuestro derecho a una inscripción registrada los niveles orgánicos. Bueno, las bases adentro territoriales y la tienen por la actualidad pero los demás niveles orgánicos porque además el mismo estado se encarga de ponerte tanta traba para no poder lograr y al mismo tiempo te pide ese requisito esa condición y entonces ellos buscan la forma como criminalizar entonces tenemos varios proyectos de ley allí el proyecto de ley sobre la representación política que es el más último como pueblos originarios y esencialmente la demanda histórica grande que ya va más allá de nosotros es pues que este país tiene que entrar a un nuevo contrato social. Es decir, tiene que haber un cambio de constitución. La matriz principal tiene que ser cambiada en este, en, para salir de toda esta crisis. Porque la lucha que estamos batallando, que estamos batallando en nuestro país, va en esa dirección de la, del derecho de la participación política a no puede haber una dictadura que es un puñado, un congreso deslegitimado, que se adueñe y tome las decisiones por nosotros y no nos dé el derecho de decidir en un referéndum si se cambia o no esta constitución política. Y de hecho, este es, este es el camino, esa es nuestra agenda de, de, de participar en las decisiones políticas del, del país y bueno, lo demás son también los procesos electorales en sí que... Eh, Ahora, entrampados por el, el interés de la dictadura que quieren quedarse hasta cuando ellos quieren y no escuchar a la población. Si hay una respuesta diferente, entonces inmediatamente los estados de emergencia, la, la criminalización judicial, la acusación, el terruqueo que sigue existiendo, no y nuestro presupuesto público ahora se reparten a diestra y siniestra, le pagan más, más presupuesto, le, le implementan a un congreso improductivo, eh, crean este, espacios para perseguir, es decir, eh, nombran a personajes eh, de dudosa procedencia en cuanto a sus capacidades, y así hay todo un blindaje, y la corrupción está creciendo enormemente. Nuestra plataforma de lucha también es la lucha frontal contra la corrupción, venga de donde venga. Entonces, estamos en esta crisis, y hay demandas ya más próximas también. La tensión en el norte, eh, que ha sido golpeado por los desastres eh, de la lluvia, ¿no? que ha venido con intensidad, pues esta dictadura no tiene la capacidad de responder. Lo que le ha dicho es que no hay plata. Sigue diciendo que no hay dinero. Los alcaldes, los gobiernos subnacionales se han pronunciado, han salido, los han enrostrado a esta dictadura diciéndolos que los mintieron les ofrecieron darles mucho presupuesto con fin de que guardaran su silencio frente a las protestas del pueblo. Y ahora que lo necesitan, la dictadura se va a decirles que no hay presupuesto. Sin embargo, derrocharon el dinero público de todos los peruanos dándole bonos a la policía, dándole bonos a los sicarios y pagando a medios de comunicación para silenciar las luchas del pueblo. Entonces creo que esa es la contradicción que que se vive, ¿no? Y por eso tenemos que indignarnos. No nos vamos a estar mirando como que todo está normal, no pasa nada. Por eso es que allí nosotros desde el movimiento ronderos siempre tenemos una posición contestataria a este sistema político. No somos de, de estar este, conviviendo, sino contestatario porque queremos cambios de fondo, queremos cambios radicales, queremos que realmente haya justicia en todo sentido, esa es, la, esa es la verdad de fondo. Hay a justicia en todo sentido. Entonces, en esa dimensión ratificamos nuestra plataforma de lucha que, de, que seguimos dándolo en, es, en este momento, pero también este, preparándonos mejor ¿no? para entender el proceso y asumirlo porque la lucha no ha terminado. Tal vez recién está iniciando. Son etapas, nosotros consideramos que van por etapas los procesos de lucha y estamos en este momento también haciendo trabajo territorial, trabajo en, en, en nuestras respectivas bases para, para un poco profundizar el análisis, pero también asumir compromisos unitarios, no solo interior de nuestra organización, sino también extendernos al resto de organizaciones y también extendernos la unidad internacional, dado que los vientos... ...juegan a favor de la lucha del pueblo también en el carácter internacional. Eh, interesante lo que acaba de señalar el señor Santos Saavedra, presidente de la CUNAR. Eh, cuando, ratificó nuevamente, cuando nosotros decidimos hacer todo cambia... ...siempre lo hemos señalado, este es un programa netamente político... ...en el que hemos sentado posición política... Y, y obviamente era obligación moral respondiendo a nuestras raíces a nuestra formación a nuestra extracción y posición que nos teníamos que colocar y nos tenemos que colocar y nos colocaremos siempre del lado del soberano porque es ahí donde nos ubicamos donde nos eh, identificamos donde nos donde tenemos identidad cuando escucho muchas voces decir bueno, ¿por qué hacen desde este espacio política o por qué salen a protestar? No, no estamos haciendo política, estamos arengando nomás, nos estamos organizando, estamos protestando, pero no estamos haciendo política. En, esto, en los miles señores de Santos Saavedra de WhatsApp a los cuales eh, estamos incorporados, se ve, no, aquí no se discute de política, pero se están organizando para protestas, tremendo y graso error, y le hacen juego a la derecha. Muchos son de la derecha y le hacen juego a la derecha. Bueno, pues son infiltrados con aires de servicios de inteligencia, que este, obviamente hacen ese tipo de disociar, ¿no? Disociar la política del accionar y de aquello que obviamente estamos en este momento moralmente, social y políticamente obligados a hacerlo. Qué bien que usted lo haya señalado clarito, clarito. Yo quiero centrarme en algunos puntos que usted ha mm, señalado en su exposición. Las demandas. ¿Cuán importante es eh, tener un espacio político en el Parlamento, y sí es normal, es natural. Quienes hacen política, señores, tienen que tener un espacio político. Eh, entonces, eh, ustedes ya vienen preparándose para formar, o están ese, en ese proceso de formación de cuadros políticos para en algún momento asumir ese noble reto de representar a las eh, a los ronderos en el Parlamento. ¿Están en ello? Sí, correcto. Mire, este, la comunidad decíamos, los problemas de este país son, to todos los problemas, sean locales, regionales, nacionales o internacionales, tienen que ver con el asunto político y económico. No se separa para nada. Ninguna actividad humana deja de ser política. Entonces seríamos grave error des dejar que los delincuentes hagan política y la gente honesta que la, la que debería estar participando en las decisiones políticas y con voz democrática, con voz mayoritaria, renuncia a sus derechos políticos. Eso es lo peor, que no, no se puede eh, admitir, ni aceptar, ni dejar que nos bombardeen con el apoliticismo, ¿no? Decir, bueno, pues los campesinos, los ronderos, las mujeres, no no no hagan política. Hacerlo caso es contribuir, a alargar a que este sistema siga teniendo vida y la gente delincuente siga eh, este dueño de, de las instituciones públicas que el propio Estado ha ido construyendo en el tiempo. Nosotros debatimos en todas las todos los reuniones pequeñas, grandes, desde caserío, Centro Poblado, Distrital, Provincial, todas nuestras todos nuestros agendas, obligatoriamente hay un punto de agenda sobre el tema político. Si usted vaya a ver nuestras convocatorias, en todas las reuniones hay un punto de agenda, el tema político. Así, obligatoriamente. Porque es partir de la realidad. Porque si nuestras demandas sean pequeñas o grandes, tiene que ver con el asunto político. Porque vas a llegar a las puertas de la, de, del que está haciendo la representación política. ¿A dónde más vas a gestionar? Porque allí se centralice. Entonces, nosotros sí estamos preparados preparando a compañeros, a compañeras para también esta nueva batalla, esta lucha para la toma del poder, así toma del poder aquí eso, ese es el tema de, de fondo, central no hay otra cosa, la toma del poder la toma del poder por sus legítimos hijos del pueblo y ejercer nuestro derecho político y alcanzar propuestas de solución a los problemas que tiene este país pero para eso se necesita liderazgos que lo estamos formando se necesita también tener una herramienta política para eso porque si nos sometemos a este marco establecido la ley de partidos que para acceder a un cargo de elección popular tienes que tener una herramienta política y también lo tenemos nosotros está en plena construcción en este momento la construcción de la herramienta política. Claro, ahí surge también entre que unos se le entiende, otros no se le entiende. Igual como en otros sectores también hay todavía en nuestras filas, igualitariamente, algunos compañeros que dicen, no, mejor no nos metamos a esos problemas políticos, es nuestra agenda, mejor hay que ser nomás actividades que sabemos hacer. Pero nosotros respondemos diciendo que cuando se fundaran las rondas campesinas que hace ya va a ser casi medio siglo, tuvieron una línea puntual, que las rondas campesinas venían para combatir a los delincuentes pequeños que vienen a ser vecinos, que pueden estar por allí desviados, y esencialmente decía combatir a los ladrones grandes. ¿Y quiénes son los ladrones grandes? Justamente son los que ahorita estamos peleando con ellos. Claro, para ellos están blindados por todo lado no seguramente se van a someter a las sanciones de la justicia comunitaria, pero hay que sancionarlo pues en las urnas, hay que sancionarlo en los otros campos, de la lucha, de la propuesta, no generando la construcción de una verdadera democracia popular, grande, fortalecida y con propuesta a la solución a estos problemas que es arrastra el país de centenares de años, desde luego. Entonces creo que también la lucha por una regeneración moral, entonces hay que hacer política y estamos en eso, en esa lucha nosotros lo tenemos absolutamente claro, no hay ninguna duda alguno que hay que prepararse para todas las batallas que vengan en el futuro, a la cual a veces puede llevar por la correlación de fuerzas con el sector humanitario del pueblo o todo cosa se puede imponer por los grupos minoritarios que ahora tenemos, pues de que quieren están preparando el camino para salir de, de su crisis, pero de acuerdo a su comodidad de ellos y a sus objetivos. Entonces Yo creo que también allí estamos en esa carrera, en esa velocidad en este momento para entender y no renunciar a nuestros derechos. Yo invito a no renunciar a tu derecho a hacer ejercicio político en tu territorio, en tu país, yo le agradezco sinceramente al señor Santos Saavedra por la claridad en su mensaje. Ese es el mensaje que se debe hacer llegar al pueblo. No ir con ambigüedades. No, estoy protestando, pero no estoy haciendo política. No, estoy sentando posición. Ni siquiera sientan posición. Juegan a doble cachete. Están un día con uno, al otro día con el otro. Y en ese vaivén distorsionan las luchas del pueblo, distorsionan el asumir esa noble responsabilidad y dura responsabilidad de hacer política. Entonces, una vez más, esa claridad del señor Santos Saavedra, esperemos que tengan todos los dirigentes en todos los ámbitos, inclusive en peruanos en el exterior. Así es que basta decir, no estamos haciendo política, lo estamos protestando. No dejen pasar ese doble mensaje, señores. Eh, y obviamente, lo ha señalado también Santos Saavedra, de que se están preparando para ello y qué importante es ello, ese tema de la preparación de cuadros políticos para ingresar al terreno y disputar y ver cómo va la correlación de fuerzas con los otros sectores. Señor Santos Saavedra, usted también ha señalado que dentro de sus demandas está la amnistía a líderes indígenas. ¿De cuántos líderes indígenas indígenas y yo que pertenecen a rondas campesinas y a todos estos sectores no incluidos pero sí bastante perseguidos y sancionados y encarcelados estamos hablando es necesario saberlo y que también nuestros seguidores de todo cambia lo sepan sí este como te decía hasta el año 2001 hubo una amnistía general no eh, bueno varios ronderos y otros también este personajes eh, en el momento que fueron perseguidos por la dictadura fujimorista, también recibieron el beneficio de una amnistía, ¿no? Pero de ahí en adelante, eh, este sistema ha seguido criminalizando por el lado judicial, mayormente los ronderos somos víctimas de criminalización judicial por haber administrado justicia acusados de secuestro, ¿no? A acusados de usurpación de funciones, que no se contempla ya en esos delitos contra las rondas, sin embargo, ellos te sacan de, de, de tu fuero, es decir, el juzgamiento frente a una autoridad indígena es distinto el juzgamiento o la sentencia que se le puede aplicar a un ciudadano que no es miembro de una a, a autoridad indígena, ¿no? Pero este sistema te agarra igual, o sea, dice, no, aquí es por igual, entonces no hace la diferenciación, ni siquiera aplica los convenios internacionales como el convenio 169 de la OIT, que es tajante, ¿no? Eh, la, que señala que al momento de investigar o sentenciar a una autoridad indígena, las sanciones son diferentes a lo que se hace en, eh, con otros ciudadanos. También este, la criminalización es porque, mírate, tenemos desde Puno hasta Piura, toda la cordillera andina, actividades de la industria extractiva minera. Y somos directamente las rondas campesinas, las comunidades campesinas, afectados. Entonces, hay, convocas una movilización, entonces ya denuncia, haces una marcha, denuncia. Eh, algún desconocido entra a tu territorio sin permiso, le llamas la atención, lo retienes para preguntarle qué hace, a dónde va, entonces eso lo califican como secuestro. Entonces, eso viene una acumulación, más de 3.000 autoridades ronderas criminalizados en todo el territorio nacional. Desde una denuncia policial, una denuncia fiscal, una denuncia judicial, y algunos hermanos están ya con sentencias, ¿no? Con penas de 20, 30 años de eh, la pena privativa de la, de la libertad. Y en estos días, en esta dictadura, por ejemplo, ahorita nomás en Cajamarca, que es un departamento, tenemos más de 20 compañeros ya que le abrieron proceso por haber hecho las movilizaciones frente a esta dictadura. O sea, se va en aumento. Entonces, si, con, si eso nosotros lo incorporamos a los compañeros, hermanos de las comunidades amazónicas, las comunidades nativas, que también se defienden del tráfico de madera, se defienden allá de las industrias extractivas como gas, petróleo, y ¿no? lo sumamos también a las comunidades campesinas, que también son criminalizadas por las industrias extractivas y por las autoridades estatales, hay bastante, bastante en nuestro país. Claro, no se visibiliza no se denuncia, no eh, la ley está ahí en el Congreso, ya debería ser aprobado, pero lamentablemente las comisiones que tienen que ver con esto en el Congreso han, desde el año 2020, siempre ha estado presidido por el fujimorismo, que son eh, declarados ante anti líderes indígenas, no entonces simplemente suelen decir esto no va, es, eh, hay que castigar nomás a los líderes indígenas por revoltosos, ¿para qué? ¿para qué se movilizan, para qué protestan? no Entonces, son muy pocas las instituciones que hemos visto que han dicho, bueno, sí, estaría bien una amnistía porque el Perú no puede estar eh, como un criminalizador contra los pueblos indígenas y originarios, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, allí está también nuestra lucha para que se pueda amnistiar a nuestras autoridades indígenas. Ya sabemos eh, y acá no estamos interpretando lo que dice yo, lo que eh, eh, queremos que llegue a nuestros seguidores de Todo Cambio. Ustedes están escuchando al protagonista de la noticia, al presidente de la CUNAR. Todo cambia, no interpreta opiniones, simplemente pregunta y ustedes escuchan a los actores políticos sociales y ojalá que en algún momento también lleguen a ser autoridades legítimamente se lo merecen, no solamente porque están en las protestas, que ya es bastante afrontar y enfrentar a una dictadura, sino porque lo están formando, se están hablando con claridad, sin medias tintas ni dorando la píldora a ningún incauto. Aquí están haciendo política y eso es saludable, eso es bueno. De esa gente, así, que hable claro, directo, de frente, y que no sean traidores, necesitamos en el Perú, en todos los sectores, no solamente en las rondas. Qué bien, señor Santos Saavedra, de igual manera, las rondas campesinas como... Oh, primeros niveles de organización son vitales ustedes están de alguna manera más cerca a la población no solamente imparten justicia conocen sus necesidades lo que más apremia sino también tienen la posibilidad de organizarse y movilizarse en un momento en que no hay organizaciones políticas que tengan esa llegada a la población el Estado de alguna manera está ausente en este momento y con mayor razón una dictadura. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo está el termómetro que ustedes hayan podido, estamos hablando ya en abril, eh, eh, el termómetro social? ¿Cómo van eh, las eh, organizaciones, para la organización para afrontar las nuevas demandas, las nuevas protestas? no solamente a puertas del primero de mayo, sino para que no se enfríe esto de eh, las protestas en nuestra patria y enfrentar a la dictadura. A la dictadura hay que combatirlo a diario, ¿no? Eh, en todo momento, en todo lado, con lucha de ideas, denunciándolo, los abusos y cada vez generando conciencia. Mientras más nos golpean, mientras más nos saquean, nos roban, hacen de la suya también que ayuda a generar conciencia en este momento en la temperatura el más del 90 del pueblo peruano está en contra de esta forma de hacer política contra de este congreso y de este gobierno de facto incapaz por todo lado totalmente mire que hay problemas concretos que se han presentado estos días en el norte y no tienen la capacidad de acción la, la inseguridad va en aumento. No disminuye. No saben qué hacer. Buscan ponerle la culpa a alguien que transitoriamente pasó un, un poquito tiempo por el, por el gobierno. O sea, tienen la desfachatez todavía de salir así. ¿No? Entonces, creo que este, este, este gobierno de facto, este Congreso y, y todos sus aliados cada vez están deslegitimados. Más y más. Entonces, ¿Qué se está haciendo en este momento? Cada quien está haciendo sus eventos orgánicos, las organizaciones. Este 30 habrá también la Asamblea Nacional de los Pueblos. También el CONUL, también está haciendo bajada de bases. Bueno, el primero va a haber una gran concentración por el Día Internacional del Trabajo. Vamos a estar juntos. Allí todas las organizaciones campesinas, los sindicatos... Los gremios, claro, lo poco que queda también porque esta dictadura que se instaló en los 90 ha arrasado con todo, ¿no? ha desorganizado, ha destruido todo tipo de colectivización. También lo intentan hacerlo con las rondas, permanentemente, pero tenemos mayor resistencia dado que tenemos un, mayor, un poco más de independencia eh, política, administrativa y económica, porque nos sujetamos a nuestra solidaridad y a nuestras propias fuerzas, por eso que también nos ha ido a tener una claridad política, sin embargo hay otros que tienen una dependencia entonces les hace un poco ahí para el chantón, entonces ¿qué estamos? estamos trabajando en eso para nuevamente hacer nuestras legítimas manifestaciones para las próximas semanas, junio y julio ¿No? eso ya es un, eh, un acuerdo que se está consensuando y pero en esta vez ya no será disperso, o sea, no será unitario. Entonces, para eso hay que construir que esas acciones sean en pos de una centralidad, en pos de un programa, en pos de una unidad, ¿no? Dado que lo pasado fue espontáneo, fue disperso, sin centralidad, eh, sin conducción, y mucho pegó también esto del, del, del, del no, eh, del politicismo, ¿no? de que la marcha era no nada tenía que ver con política, estábamos frente a los políticos que nos someten a punte de bala, pero alguna gente equivocadamente decía, esta marcha no, no es política y no hay que politizar no hay que hablar de ello la verdad este, es confuso, como usted decía de alguna posición de algunos compañeros, pero creo que tenemos también nuestra lucha interna entre nosotros para hacernos entender de qué se trata es una lucha en el seno de nosotros, de propio pueblo, que eso es solucionable, ¿no? Entonces, porque creemos que todo esto des desembarca en un asunto político. La salida a la crisis política es, es otra respuesta también política. Entonces, creo que en ese sentido, aún dentro de la diversidad que existe, ¿no? Dentro también de la proliferación de muchos colectivos, organizaciones, grupos por acá, grupos por allá, pero estamos a la obligación de si queremos construir, obtener victorias, tenemos que hacer unidad. Y si no, la historia juzgará quién hace el juego, pues a quién, ¿no? Entonces creo que en ese sentido estamos firmes. No se va a enfriar, nadie ha renunciado, nadie se corre de la lucha. Más bien es prepararnos para escenarios mejores, porque la realidad así lo dice. Así lo demuestra, porque no podemos permitir o seguir alargando el tiempo para que estas mafias que han tomado por asalto las instituciones del Estado, gobierno, Congreso, Poder Judicial y legítimos, sigan disque una minoría un puñado imponiendo a la mayoría de un pueblo. Y si es, si es que esto se alarga, será también responsabilidad del propio pueblo que la permite que es complaciente o que le gusta convivir así con eso, entonces pues también queda un peso de responsabilidad en cada uno de nuestras conciencias y de nuestras organizaciones. Eh, las marchas anteriores han sido espontáneas y con eh, arengas diversas. Eh, usted señala de que a partir de junio julio tendrán una plataforma única dentro de esa plataforma única que enarbolará esta unidad de las organizaciones sindicales, cuáles van a ser y si está contemplada eh, la um, libertad de Pedro Castillo, que es diversa la restitución, libertad, restitución y adelanto de elecciones. De esos tres puntos quisiera que eh, se pronuncie sobre esos tres Mira, temas el... tan debatibles, claro. tan comentados, pero tan necesario ser analizados. Sí, mira, lo que no podemos normalizar es que eh, se, este, se pretenda establecer así, de que bueno, a Castillo lo sacamos por ser eh, un campesino, ser eh, de humilde, lo apresamos y mañana si viene otro campesino de gobernante igual lo vamos a hacer. Aquí no, no hemos dicho, no hemos debatido con varios compañeros también al interno y también con parte de la opinión de la asesoría, también técnica, legal. Aquí este, lo que está en juego es el tema de re, hacer respetar los votos de más de 8 millones de peruanos. Y en la mayoría de sus votos son votos nuestros, con identidad de agricultor, de campesino, de trabajador. No se puede permitir que se burle esos votos, porque nosotros hemos votado por una alternativa, por un proyecto político, para un periodo determinado como manda la ley actual, como anteriormente se ha respetado también a los que han gobernado este país, en su periodo. Y un grupillo, un puñado de congresistas aliados con todos los mafiosos, ahora pretendan ellos quedarse normal hasta el 26 y al presidente tenerlo preso. Entonces, para el, para el pueblo, para la mayoría que sabe entender y valorar lo que es él mismo, más allá de ponerlo como, eh, de repente, la defensa cerrada solo del presidente, sino esencialmente es el ejercicio de tu derecho. No puedes permitir que tu, que tu voto vaya por la borda. O sea que mañana elegimos nuevamente a otro representante y va a venir un puñado de, de individuos y nuevamente le van a sacar. O sea, eso es lo que no podemos normalizar en nuestro país. Entonces, pues en ese sentido, nosotros estamos en esta asamblea, se determinará, no porque tenemos democracia también. Es así como se ha asumido la defensa internacional de forma individual por algunos abogados de la defensa del presidente de los pueblos internacionales, es poner una demanda como organización originaria. Interponer nuestra demanda también ante los pueblos internacionales. La restitución del presidente, porque ha sido electo democráticamente. Libertad, porque tenerlo preso. Supuestamente tiene delitos, hasta ahora no probados. Se han inventado de todo, hasta hoy día no hay pruebas. Entonces, mientras tanto, que conste, de que aquí tenemos mafias tremendamente poderosas, que estos días ya ha sido de denuncia, de intervenciones, de incaptación de algunos bienes que resulta ser pequeño a lo que no se ve. Sin embargo, no hay detención preventiva para ellos. Este partido que es el responsable de toda esta crisis que ha llevado a la inestabilidad política, en nuestro país, desde el 2016 en adelante, está involucrado en esto. Pero ellos, con levantar un dedo al Ejecutivo, inmediatamente el Ejecutivo obedece. No me, no me metan al problema, no me hagan escándalo de esto, de las incaptaciones que hace un poquito se acaba de hacer al clan Fujimorista, ¿no? Pero ese es un poquito, lo que han ya para pasar un poco este que supuestamente están haciendo justicia, el resto no, no se toca. Pero sí a los humildes, a los que no se pueden defender, rápidamente, citaciones para el Congreso, citaciones para la Fiscalía, citaciones para el Poder Judicial, para todo lado. Pero estos señores, incluidos que ahorita están en el Parlamento, de lo que le acaban de descubrir en estos días, de todo este, este clan, de, que es de dudosa procedencia de tantos, patrimonios que han conseguido estos dirigentes políticos de la derecha fascista para ellos no hay nada no hay prisión preventiva, siguen absolutamente libres, Entonces pues creo que en ese sentido nuestra posición sigue siendo pues la libertad del presidente que afronte si hay procesos que lo haga pues y que tenga su, sus derechos también a defenderse ¿no? y este, la restitución definitivamente porque no hay otra el aceptar este, que ya haya así adelanto de elecciones es como desconocer al presidente electo, ¿no? O sea, entonces, ¿a dónde quedaría eso? Y lo, lo otro, ratificamos la Asamblea Constituyente. La nueva Asamblea Constituyente es nuestra bandera. Creo que más uniformidad, mayor consenso existe en los movimientos sociales y también en los. En los partidos políticos que existen, los pocos que hay, del sector popular o llamado progresista o de izquierda, ¿no? Entonces, creo que si bien eh, lo, un punto de agenda puede arrastrar a lo otro, ¿no? Es, es, es cierto, ¿no? Los más se, se resuelven por añadidura, ¿no? Entonces, pero creo que no, no perdemos tampoco el tiempo de estar en, en, en confrontaciones encarnizadas, si es que estamos de acuerdo todos completamente por los puntos que tú ha señalado sino nosotros tenemos claro quiénes están al frente y los demás puedan haber puntos de vista discordantes pero que al fin y al cabo estamos en la misma trinchera de lucha y si alguien es víctima ¿no? De, ¿no? de ataque pues es que a todos nos están atacando y sometiendo a esa, a esa prueba como un escarmiento nosotros consideramos que hay una venganza una venganza total ¿no? y que lo hacen a diario entonces creo que, pero todos los sus planes macabros que ellos hacen, no todos quedan descubiertos, y eso pues nos queda pues a los pueblos a seguir denunciando, a seguir luchando porque cambiemos el estado de cosas. Creo que esto no va a ser eterno, no tiene que llegar a su punto de salida, pero el pueblo a veces es tolerante, claro. Hoy por la crisis misma todo el mundo estamos también entretenidos en resolver nuestras condiciones de nuestra sobrevivencia. Pero mientras nosotros siguen haciendo su agosto, pero va a haber el momento que esto va a generar un desborde y pues cambiar el estado de cosas. No tenemos que aceptar que se siga así eh, dirigiendo a un país. Señor Santos Saavedra, usted sabe que estos espacios se deben a los seguidores. Yo voy a dar rápidamente lectura a algunos nombres y algunas preguntas. Ojalá usted pueda captar las preguntas. Hay muchas que se repiten. He estado tratando de chequear. Eh, y siempre dentro del marco del respeto y la consideración a nuestros invitados si hay algo que rescatar siempre lo digo es que retomemos el diálogo alturado eh, la confrontación alturada ah, va, va a haber siempre discrepancias pero centrémonos sobre nuestros puntos coincidentes para lograr articularnos, organizarnos movilizarnos y ser como un solo puño, como una sola bandera enfrentarnos a los mafiosos, criminales y poderosos de siempre que están en este momento, eh, desde esa dictadura, teniendo y conduciendo las riendas del Perú. Tenemos y saludamos a María Delia. Gracias por estar presente. Todo cambia. Interesante entrevista. Nos dice gracias por considerarlo de esa manera. Aurora Batiste. También eh, a 0987. Dice sí, Pavel, tu programa. Gracias, Pavel, por estar eh, viendo la entrevista. Saludar a los de a Pavel, nuestra solidaridad ya está. Ya lo han, ya han permitido nuevamente que salga el canal, lo suspendieron en su momento, pero bueno, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Resistir, jamás transar con la derecha, eso debe ser nuestro norte, señores. De igual manera, saludar a Huracán, la señora Dina Baluarte. Nora Beja, Becher, el reclamo de la libertad es una exigencia dentro de los puntos del programa electoral nos señala de igual manera Huracán dice recuperar lo que Otrola y erasmus se están llevando al bolsillo uh, mm, así mismo dice Aurora Batista Batisti dice yo quiero dar lectura a ello, las marchas del día domingo pasado en Florencia fue maravillosa porque nos reunimos todos los peruanos, todas las regiones del Perú con una sola idea de cambiar nuestro Perú. Saludo todas y cada una de las manifestaciones eh, de los peruanos en el exterior, pero sí invocarles a que nadie es dueño de las manifestaciones. Y ojalá, así como asisten a las manifestaciones, a los cuales saludo, invocar que asistan a todos los actos en el que se discuta la temática de nuestra patria. Saludar a todos los organizadores, vuelvo a decir, este espacio es político, desde este pequeñísimo espacio, quien les hable y todo el equipo que me acompaña y nuestros invitados, estamos haciendo política, o sea, aquí no vengan con ese discurso, no hacemos política, ¿eh? No, aquí estamos haciendo política, sentando posición, porque queremos ser protagonistas, juntamente con ustedes, eh, de los cambios que se deben eh, generar en nuestra patria, cambio de constitución, como lo ha dicho el señor Santos Saavedra. María Silva, totalmente de acuerdo con el señor presidente de las rondas campesinas. Eh, Yachai dice, Pavel dice, no a las nuevas elecciones, restitución del presidente Castillo. Oh, huracán Oro, con razón Lima eligió a López Aliaga. Ese es un tema que en algún momento lo vamos a conversar, porque Lima eh, siempre marca distancia, a pesar que Lima está... Uh, ...habitada por muchos provincianos, hay una falta de identidad y de sentido de pertenencia... ...y es lo que le comunico señor Santos Saavedra, le, le comento, en el exterior también hay una... Um, ...yo siempre pongo de relevancia esto, cuando los peruanos en el exterior nos preguntamos entre nosotros... ...¿de dónde eres? Eh, soy de Lima, soy de Lima, soy de Lima, una, un, una clara muestra de falta de identidad... Eh, mmm, inclusive de desprecio por lo nuestro. No, mis padres son de Huanallo, Chongosalto Chupuro, Huasicancha, pero yo soy de Lima, señores. Entonces, eso bien marcado lo tienen, ojalá que también cambiemos esos, esas, esos pequeños rasgos de desprecio, de, de, de ser eh, de mandar esos mensajes que a nada co ayudan a recuperar nuestra identidad al menos a los peruanos en el exterior, va este comentario. Mora Bejer, también exigimos la libertad del presidente Castillo. Berta cajaguaringa gracias Berta, saludos, dice Pavel. Y así tenemos una serie de comentarios, eh, señor Santos Saavedra, la mayoría de ellos orientados a que se exija la libertad y restitución del presidente Castillo y en contra del adelanto de elecciones. Pero pongámonos en el hipotético negado caso, a pesar de que el Ejecutivo y el Legislativo no es su agenda en este momento, y ellos son los que tienen el control del poder en nuestra patria, se ha um, adormecido, se ha dormido, no está en agenda el hecho de que haya un adelanto de elecciones, porque esto les ayuda a permanecer en, en el poder, ¿no? Reagrupar sus fuerzas y afrontar lo que se viene en 2026. ¿Tiene esta misma lectura? Bueno, ya sabemos que la dictadura del Congreso y el gobierno de facto que tenemos, ellos no ponen en agenda eh, un adelanto de elecciones porque para ellos quieren aprovechar lo máximo que están por ahora, ¿no?, temporalmente en el gobierno, porque no van a estar eternos, allí para acomodarse políticamente, jurídicamente, blindarse constitucionalmente y económicamente, ¿no? Seguir choreando al país, ese es el tema. Eh, para eso, para ellos no hay. Y ahí da un, mucho que decir, la conducta de los opuestos congresistas de izquierda verdad la gente ahorita está molesta con todos, no distingue porque es, en sus acomodos, está igual ahí no, no, no, hay, no hay diferencia no hay realmente esa sintonía eh, muchos de estos sujetos han traicionado a sus bases de donde venían a sus principios, le siguen haciendo el juego a la derecha, allí no y no, no hay ese desprendimiento también de, de, de ponerse junto al pueblo a luchar, no, no lo hay, vienen haciendo ese juego ahí, entonces para eso tienen la misma coincidencia de quedarse hasta cuando ellos deseen, yo creo que el pueblo está incómodo, esto como digo, esto de que las elecciones se puedan dar en algún momento, todo está en manos del soberano, ¿no? Si bien se agarran con uñas y dientes, ¿no? Para decir que se quedan hasta cuando ellos quieran, pero eso eh, no va a tener sostenibilidad en algún momento. No va a tener sostenibilidad. Porque ni siquiera tratan de invendarse, ni siquiera tratan, sí, tratan de, disimular, de disimular, ni siquiera hacen algún gesto y hacer algún, alguna cosa a favor del pueblo cada vez más bien más castigo hacia los pueblos y mejores blindajes para ellos. Es una vergüenza, por ejemplo, que el Ministerio Público y la fiscal de la Nación blinde a los congresistas. Los congresistas le blindan, se apoyan entre ellos, apoyo mutuo. Por eso es la calidad de delegitimación que tenemos de los poderes del Estado en el Perú. No es de uno todos los poderes están descalificados. Porque sus formas de cómo llegan a, a representar y cómo ejercen el, el cargo, como blindan, en verdad es eh, totalmente eh, asqueroso lo que pasa. Seguramente querrán decir, no, pero el tema de, de, del señor, que lo han extraditado recientemente, que sí, que... Para nosotros lo consideramos es una cortina de humo. Siempre aquí hay una costumbre de ser escándalos nomás, ¿no? Que supuestamente lo detuvieron a alguien, que supuestamente pero de, en el fondo se limpian el camino y nos hacen olvidar y no queda en nada. No hay el verdadera, los verdaderos mafiosos que deben estar tras rejas. No están aquí en el Perú. No, hay, no lo están. Siguen libres totalmente. Uno y otro para el disimulo, ¿no? para decir que hay justicia. Pero el resto no está. No se mide con la misma vara a todos. Todo está de acuerdo al clientelaje económico y político. El arreglo. Me apoyas, te apoyo. Así funciona por eso es que se dan fuerza entre ellos, por eso es que están unificados y, y, y se agarran con todo a que no cambie esa constitución mafiosa que tenemos. ¿no? Por eso es que se agarran con todo a defender el modelo económico. Se agarran con todo a decir que todo es perfecto. Entonces, por eso es que nosotros tenemos esa, ya, esa, esa claridad, esa posición, y lo vamos a seguir haciendo porque creo que esto... No va a ser así eternamente, va, va, va a cambiar. Pero que no nos haya tampoco de sorpresa ninguna acción que pueda pasar. Nos tiene que hallar preparados no, para no ser víctima otra vez del engaño, para no ser víctima otra vez de, de esos planes macabros que ellos tienen. Pues para eso es neces necesario la preparación integral, que nosotros llamamos en todos los campos, prepararnos para dar esas batallas de lucha, y no solamente estar solo para protestar, solo para la movilización, sino esencial porque hay que aprender las lecciones. Lo que ha pasado es un laboratorio de aprendizaje entre el gobierno que estuvo temporalmente, transitoriamente unos meses, entre sus fortalezas o debilidades que han pasado que se tienen que ser asumidos responsablemente en el sector popular y en los sectores de izquierda, ¿no? para tener como un aprendizaje también para que no se vuelvan tampoco a repetir, y como decía, a la derecha no lo puede ceder ni un tantito, por cederlo, por, pre pre por pretender creer que es buena gente, por pretender decir que, bueno pues hay que, hay que congraciarse con ellos, este, para llevar la fiesta en paz, mentira, para ellos no es todo o nada, así de simple, por eso una vez que ellos han recuperado el control total, Vienen con todo a matar y, y, y todo lo que lo que están lo que han hecho y lo que están haciendo y cómo ellos se mudan. ¿no? Entonces, así es que creo que ya no podemos seguir siendo ciegos, ni sordos, ni mudos, ni tampoco tenerle miedo, ¿no? A nadie, porque hablar la verdad es lo más correcto que tenemos que hacer. Hablar con la verdad, sin miedo, sin ambigüedades. Y eso lo hacen los que no tienen rabo de paja, señor Santos Saavedra. Si hay algo que yo voy a agradecer mucho esta entrevista, y la resalto, generalmente no lo hago, pero es la claridad con que está mandando el mensaje el señor Santos Saavedra. No le puedes dar, pues, oportunidad a la derecha, menos cuando eres de izquierda, menos cuando te reclamas como parte de la izquierda, por eso es de que ahora la izquierda está golpeada. Y esto tiene nombre y apellido. También hay responsables en ellos por haber cedido, por haberse acostado, sentado, almorzado, dialogado y cediendo el espacio a los de la derecha. ¿Qué pasa con los congresistas de la izquierda? Bueno, muchos de ellos nunca fueron de la izquierda. Muchos de ellos son oportunistas, aventureros de la política. Tienen logos nomás y postulan a través de esos logos, de esas franquicias electorales, con discursos de la izquierda y se alinean con la derecha. Por eso es necesario lo que el señor Santos Saavedra dice, educarse, prepararse, confrontar, ver la correlación de fuerza, desenmascararse. Hay que identificar a los que están, a los que tienen corazón de derecha y se alinean con la izquierda oportunistamente hablando. Y a esos en todos los sectores nos conocemos, señores seguramente los ronderos en su espacio conocen quienes coquetean con los de la derecha y también los peruanos en el exterior tenemos que identificar a esos samarros y samarras que se alinean con la derecha, son las suavecitas de la política y luego llegan a una curul con voto de la izquierda, voto del pueblo y luego se alinean con la derecha bruta chorada y asesina. Entonces hay que sentar posición de acuerdo a tu extracción a tu eh, posición a tu situación política entonces eso es, es claro en el agua, lo ha dicho el señor Santos Saavedra, bueno entonces podemos culminar señor Santos Saavedra de que la dictadura no va a doblegar al soberano cuando tenemos dirigentes de la talla de usted está asegurado ello, ¿Verdad? y si no, los que están coqueteando poco o nada ayudan a organizar a la población en diversos sectores? Sí, este... Como dice, hace falta tener hombres y mujeres eh, conscientes de esta realidad, pero también este, preparados para transformarla. Claro, requiere de decisión, Requiere de voluntad, de sacrificios, porque de hecho las dictaduras tratan de asustar, ¿no? Eh, para que nadie se responda, nadie eleve su, su voz. Eh, entonces viene todo tipo de, de persecución, ¿no? Eh, algunas veces han logrado, pero otras veces no. Yo creo que en ese sentido somos mayoría, somos millones. Y si somos mayoría, no puede ser posible que una minoría imponga a una mayoría. Entonces, está en nuestras manos las cosas. No van a cambiar solas. Tiene, necesita hombres, mujeres para que le cambien la realidad. Y para eso, creo que desde todos los espacios hay que hacer política en, en los medios de comunicación. La dictadura todos los días manda mensajes políticos. La prensa, los grupos corporativos en, en Perú, ellos tienen su propio partido. Ahorita juegan su propio partido político, ¿no? Y hacen políticas. Si es que no hay a quien entrevistar, se entrevistan entre ellos. Lo hemos visto. Y empiezan a hacer comentarios, ¿no? En, de ataques, de meterle flores a la dictadura y atacarle a los dirigentes. O a quien quiera, está, está saliendo inmediatamente a aplastarle, ¿no? Entonces, eh, erróneo de que. Seguir pensando de que esperar todavía que la política habrá un día que hacerlo y ahora no. Política se hace desde que uno nace hasta cuando muere y más allá todavía. ¿no? Entonces yo creo que ni un minuto se puede renunciar a eso, a ese derecho universal, derecho legítimo. Pues así es que a potenciar nuestras organizaciones, a potenciar todos los espacios que haya, hay que dar, tenemos que dar la batalla de ideas. Hay que avanzar al tema de las propuestas, las alternativas. Porque este sistema se agotó sus alternativas, ya no tiene nada que ofrecer, nada nuevo. Más que bala, más que palo, más que insulto, más que eso. No tiene nada nuevo. Y ellos mismos cuando pueden en algún momento se quejan de su propia desgracia. ¿No? Eso lo hemos visto porque se contradicen en sí. Eh, cuando se quejan de que hay crisis, que la inseguridad les gana, la delincuencia les gana, entonces... Entonces, ¿cómo, dónde está la prosperidad que ellos prometieron y que dijeron que estamos en el país de las maravillas? Entonces, así es que ánimos adelante y yo creo que estamos en momentos sumamente oportunos, históricos, que tiene sus, sus tiempos también, las, las, las luchas, el, el, el poder este, conseguir logros duraderos también cuesta, pues no, no, no es así nomás, ¿no? tiene que llevar mayores esfuerzos y mayores sacrificios. Pero lo que hay que hacer es persistir. Lo grave sería renunciar a todo, conformarnos con lo que están las cosas, sería lo grave. Pero creo que no estamos para eso. Así es que también vaya mi saludo a este medio de comunicación eh, que hace lo posible que nuestras voces se escuchen ya que somos silenciados acá en las voces de los medios corporativos porque van a tener un poco de incomodidad que nos vayamos a su sede de televisión, el encaremos, eso es lo que no quieren, ¿no? entonces por lo mejor es, es con, escondernos, pero gracias que ahora también la, estos medios nos permiten eh, comunicar, conectar, recoger, nosotros también sabemos escuchar, no tenemos la verdad única, porque también escuchamos a los demás y tenemos que llegar a consensos. Qué bien, gracias, señor Santos Saavedra, por la posibilidad de haberlo tenido en Todo Cambia. De igual manera, tremenda responsabilidad que tiene la prensa alternativa para uh, informar con verdad, con veracidad, con objetividad y sin difamaciones. Sin difamaciones, eso es básico, para no oh, siquiera parecernos en algo a la prensa que ha hecho tanto daño a nuestra patria. Es... Eh, Vital, de vital importancia que quienes nos pongamos al frente de un micrófono tengamos eh, la mirada eh, bastante objetiva, eh, ser honestos y, y predicar simplemente siendo objetivos y diciendo la verdad. Gracias, señor Santos Saavedra, por estar presente en Todo Cambia Noticias. Eh, es también menester que desde estos espacios digamos siempre que eh, los derechos humanos hay que re, eh, protegerlos, hay que defenderlos y hay que ayudar desde estos espacios a resolver la grave crisis política de manera contundente, de manera eh, articulada, organizada y movilizada. Compartan este video. Suscríbanse al canal y nosotros retornamos el día de mañana en Todo Cambia Noticias. Muchas gracias, señor Santos Saavedra. A nueve de la noche con 25 minutos en Europa y dos de la tarde con 25 minutos en el Perú. Nosotros ratificamos para que en cualquier momento Todo Cambia está a disposición suya y de los ronderos eh, del Perú, nuestros espacios de Todo Cambia. Muchas gracias. A su audiencia y a usted. Bueno, hasta el día de mañana. le saluda Manuela Bastidas.